Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este seminario sobre gestión cultural comunitaria. Queremos invitarlos a mirar sus propias prácticas, a mirar el trabajo que están haciendo con la comunidad, a mirar aquello que quieren realizar con grupos y comunidades de base y buscar eh, conceptualizar, entender, problematizar esta forma tan particular de hacer gestión cultural con una mirada histórica, desde una mirada eh, centrada... En las comunidades y buscando entender esta forma donde hacemos gestión cultural desde y con y también muchas veces por cierto para las comunidades. Es una invitación a problematizar la práctica, vamos a revisar metodologías, herramientas buscando utilizar la experiencia que cada uno de ustedes de seguro tiene, muy valiosa y eh, contrastarla con reflexiones, con experiencias, de distintos países, eh, de Sudamérica, de México, por supuesto, buscando que estas herramientas vinculadas a ciertas formas de hacer nos vayan permitiendo cada vez más tener presente la pregunta de qué gestionamos y para qué gestionamos. Preguntas que a la luz del desarrollo de la cultura y de la gestión cultural tienen particular eh, vigencia. Así que éxito, los invitamos a, a ser muy creativos, a ser muy dinámicos y a ver las herramientas como posibilidades para seguir gestionando más y mejores actividades culturales. Éxito con todo.